Creo que voy a empezar el vídeo así porque eh, se me ha olvidado decirlo a lo largo de la semana y era algo que quería comentar en el último vídeo y es que soy perfectamente consciente de que tengo como mucho apoyo alrededor de mí en el sentido de que mi familia me apoya un montón y me ayuda un montón mis amigos también, eh, mi pareja también entonces eh, es verdad que es algo que agradezco un montón día a día y por ejemplo el no tener que cocinar, porque bueno este año ya estoy en casa y pues mi familia me ayuda mucho, entonces yo no tengo que cocinar. Y sé que es como un punto a mi favor en el sentido de que me hace tener, poder tener realmente momentos de desconexión. Porque no me imagino todo el esfuerzo que he hecho sin haber tenido como ese apoyo. Entonces quería como dar las gracias por aquí también, Perdido, perdón por las batas, las suelo quitar, pero sinceramente me tengo que ir porque hemos quedado. O sea, me he preparado para quedar porque en este momento, acabamos de terminar exámenes, me podría acostumbrar a esto. Y eso que, que de verdad, o sea, si tenéis a alguien a vuestro alrededor que, que tenga que estudiar mucho, cualquier carrera o una posición o lo que sea, dadle todo vuestro apoyo porque son etapas en las que la persona que está estudiando lo pasa muy mal y se agradece un montón y yo de verdad que, o sea, mil gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que han estado ahí por por haber estado a mirar en esta etapa y en general en todas porque sé que sería muy diferente y, y no me imagino la gente que no tiene como ese apoyo o que se tiene que cocinar porque vive solo o sea yo he notado mucho cambio pues al venir del piso aquí no en plan de vivir fuera a vivir en casa se nota un montón y eso que mucho ánimo que se puede y y que también por pues, si estáis como en mi situación que tenéis a personas alrededor que os ayudan, pues de vez en cuando también está muy bien darles las gracias, porque a veces yo creo que parece que somos los únicos que sufrimos estudiando, pero en realidad sufrir el al alrededor, yo por lo menos es que monto un drama, ¿vale? Ya no, ya no, pero de vez en cuando cae un drama y, y al final pues los de alrededor sufren conmigo, entonces eh, de verdad que tenemos que agradecerles pues el estar ahí y, y eso, y dicho esto dentro de vídeo... Es que no se me queda la sensación de la cara solo por haber acabado, de verdad. He llorado de la emoción. No digo más. Me no. ríes. Por fin. No me lo creo, este es el último vlog de estos exámenes. Ayer tuvimos examen de pato, hoy es 19 de enero, es la 1 de mediodía. Ayer evidentemente me tomé toda la tarde de descanso y esta mañana también lo he hecho porque verdaderamente, o sea, lo necesitaba. Estaba muy, muy, muy, muy muy quemada, lo sigo estando, pero bueno, un poco menos. He dormido todo lo que necesitaba, he dormido como 10 horas. He estado un rato leyendo, he desayunado viendo YouTube, he estado un rato yendo, no tenía para patológica del blog y ahora es la una, me voy a organizar el estudio porque no tengo ni idea de cómo voy a gestionar esta asignatura, ahora os lo explico y después voy al gimnasio, voy a correr porque tengo el cuerpo súper es que no sé si lo escucháis es que me suena todo a propósito para este blog Empezar a estirar, no sé si hacer yoga o estirar. Llevo tantos días en tensión, el cuerpo en tensión. Y bueno, vale. Último examen, cirugía. Es otra asignatura anual, también es liberatorio y también hay que sacar un 6 para aprobarla. Problema, no le he dedicado nada de tiempo a lo largo del cuatrimestre y es el gran tocho de 40 temas. Eh, tengo un montón, o sea, un montón, sin subrayar, un montón. Como, no sé, sí <ríe> Es que veis, ¿no? Todo lo que tengo sin subrayar. Aquí una vez está subrayado, aquí otra vez sin subrayar, aquí subrayado. O sea, es un poco mix. El problema es que lo que tengo subrayado lo he leído una vez. Solo hubo un blog que me estudié de siete temas, que es el de tórax. Ese eh, creo que me lo voy a dejar para los últimos días porque me lo estudié bastante bien. Pero el resto no tengo ni idea. O sea, ni idea de los otros. Como... Hoy me he tomado la mañana de descanso, pues ya voy con más retraso, pero me da igual. Me voy a organizar como si empezara mañana a estudiar y así hoy todo lo que adelante mejor. Pero si tengo el examen es el jueves y hoy es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días. Cinco días, así que debería mirármelo en cuatro para tener este día para repasar. O sea, debería hacerme diez temas por día. Es imposible, es que es imposible, lo siento Gret, que es imposible. Voy a intentar aprobarla, pero no lo sé, es la que peor llevo sin duda y para la que no me quedan fuerzas. Es normal, o sea, mucha gente la suspende y lo entiendo perfectamente. Voy a tomármelo con más calma que el resto de exámenes, porque no puedo más, pero a la vez es el último esfuerzo y quiero intentar sacarla. Así que nada, a organizarme, al gimnasio, a comer y a estudiar. Me he dado cuenta de que pensaba que era viernes y es jueves Cosa que me ha subido bastante el ánimo Porque tengo un día más Entonces aquí he apuntado como los cuatro bloques Que sinceramente Estos dos bloques es como que no sé dónde separarlos El bloque más largo sin duda es el tercero Y el que menos me gusta porque Es como, los temas son todos como de 30 caras horribles eh, Entonces mi planning se supone que es estudiarme Por las mañanas eh, Digestivo, o sea, con digestivo me refiero al bloque 3. Eh, se supone que me tengo que hacer 5 temas por día, porque son 19 temas y una práctica. Y por las tardes, hacerme un día el bloque de peritoneo y tal, que son 4 temas. Lo que sé, o que seguramente lo haya dividido mal, pero bueno. Otro día, 4 temas de páncreas y el siguiente, otros 4 temas de páncreas. El miércoles quiero hacerlo entero de repaso y el martes me lo he dejado como libre porque sé que va a haber temas que no me voy a dar tiempo en estos cuatro días. Entonces, lo que no me da tiempo aquí, lo recupero aquí. Y si por lo que sea me da tiempo, pues hago repaso. Poco factible, la verdad, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Y ahora voy a hacer deporte, que sinceramente no me apetece nada, pero mi cuerpo sé que lo va a agradecer, así que voy a hacerme un favor a mí misma y a mi bienestar y vamos a ello. tengo a admitiros que estos últimos días he estado un poco distraída, o sea... Bueno, es que no os he contado una cosa. ¿Os acordáis de que el otro día dije hoy es viernes y tenemos el examen el jueves? Y total que me di cuenta eh, de que ese día era jueves, y no viernes. Vale, pues esa noche me di cuenta de que el examen no es el jueves, sino el viernes. Entonces, respecto a mi plan inicial, tengo dos días más. Cosa que me hizo ilusión en su momento, pero... Ahora como que me he relajado. De momento voy como cumpliendo el planning, pero hoy ya voy atrasada porque son las 8 de la tarde. Quería dejar de estudiar a las 8 de la tarde y me quedan 6 temas. O sea, hace un frío estos días que yo estoy flipando. De hecho el otro día nevo pero bueno, en las montañas. Pero es que si ves aquí. Y se supone que mañana va a nevar, pero yo no, no lo creo, la verdad, porque en sí no va a llover. Bueno, voy a seguir. Vamos a hacer un pacto, ¿vale? Eh, reto, hoy es el lunes Entonces necesito que hoy, mañana y pasado Me abundan un montón Porque es el último sprint Y, y porque sí, porque ya terminamos Espera, te voy a pillar algo para... No, que no esté tambaleando todo el rato Voy a cerrar en alto porque lo intento intentado estos días y no lo he conseguido Entonces me he quitado Instagram eh, Me quité Instagram hace tiempo Ayer me lo instalé para subir unas historias Pero he entrando desde el ordenador Entonces no cuenta Entonces hoy, mañana y pasado quiero no entrar Pero no sé lo voy a intentar, ¿vale? El de verdad, o sea, no, lo voy a intentar no, lo voy a conseguir porque lo estoy diciendo, ¿vale? Quiero que me cumplan los días y a la vez quiero descansar, entonces como que me he hecho un horario, bueno, me lo hice hace unos días, pero no lo he cumplido. Entonces hoy lo quiero intentar cumplir porque es como pequeña motivación, ¿vale? Que si cumplo mi planning tengo esto de premio, entonces vamos a intentarlo, ¿vale? Ayer eh, terminé el libro que de enero, Ay, qué ganas de hacer un vídeo de libros, la verdad, pero sí, me ha gustado muchísimo y eso, entonces vamos a ello Ahora voy a estar editando porque me gustaría subir como dos vlogs esta semana, en plan ayer fue domingo, subí uno y subiré otro el domingo. Pero me gustaría subir uno el miércoles o el jueves si me da tiempo de editarlo porque no quiero estar como tanto tiempo con los vlogs de exámenes. Eh, lo primero por vosotros porque creo que os van a motivar más cuando vosotros también estéis de exámenes y por otra porque tengo como muchas ganas de empezar a crear contenido fuera del estudio porque me voy a hacer una bomba de humo. Eh, como si no estuviera medicina anymore por este canal. <risa> Enorme. Bueno, no. a ver. Haré cosillas, pero con mucho más chill. O sea, ya hablaremos de esto más adelante. Pero siento que me he sobrecargado muchísimo como estoy estudiando medicina y en mis descansos edito vídeos de medicina. De todo se aprende y, y claro, y todo estoy contenta, la verdad, con el canal de este curso. O sea, que eso. <risa> el de Women Don't Do You Pretty de Florence Kiven, es más que toca, pero me encanta el tema... Vale, esta tarde no me ha acudido nada, pero he terminado es de editar el vídeo, o sea que no me ha acudido tema estudio, pero no me ha acudido el tema de edición. <risa> pero por fin no. me peino, me lavo la cara y me doy mi cronita hidratante os cuento cosas, vale literal, eh, es como que veo por Youtube y por Instagram y tal, como que todo el mundo tiene una rutina de como una skin una rutina de piel súper currada y me siento fatal porque siento que no cuido bien mi piel en plan yo me lavo la cara con un jabón especial que mi skin care por si queréis <risa> es esta en plan, con el de siempre, con el de Avin, o sea, de toda la vida, sin más. O sea, ni siquiera estoy tanto como ahora, solo que como estoy hablando, pues me enrollo más. Y después, eh, literal, lo único que hago es hidratarme la cara. Y me doy también esta de Avin eh, para pieles grasas, que no me sería la palabra. Pero bueno, que tengo consulta en un par de semanas y le voy a preguntar, porque de verdad que es que yo veo todo eso por YouTube y digo, realmente debería hacer algo más. Así que. Le voy a preguntar. Vale, y ahora vamos a hablar de dos cosas, ¿vale? Vamos a empezar por la que es más guay, que eh, es el tema bienestar. Y después ya estudios, ¿vale? He hecho yoga lo mismo y me ha encantado. O sea, lo había probado antes, pero lo había intentado máximo como tres o cuatro veces. Y no me, no me había motivado mucho, pero el video de hoy me ha encantado. Se me ha pasado súper rápido y me ha gustado muchísimo. O sea, que voy a intentar incorporarlo en mi rutina. Pero bueno, iremos viéndolo, ¿vale? Vamos a ir hablando de esto... Poco a poco y siento como que estos últimos días están siendo más slow Porque como que estoy perdiendo menos tiempo con las redes sociales Es verdad que estoy utilizando igual más Youtube Estoy realmente viendo lo que yo elijo ver No eh, entrando en historias y viendo lo que no, yo no quiero ver <risa> No sé si me explico Bueno, no sé, que en general eh, No sé, estoy más contenta porque encima estoy haciendo como más descansos No sé, estoy bastante happy estos días Y me hubiera encantado descubrir el yoga antes, la verdad, para que me hubiera acompañado durante los exámenes, ¿sabes? Así que creo que voy a empezar a cambiar un poco mi rutina de deporte Pero bueno, vamos a ir hablando de esto poco a poco Porque yo, claro, me marco muchos propósitos ahora Y después, en el día a día, pues es difícil cumplirlos, ¿no? Entonces tengo que seleccionar cuáles me hacen mejor y quedarme con ellos Vale, tema estudios Hoy es martes 24 de enero y tenemos el examen el viernes eh, Me queda un tema de los 40 para leerme Esta noche lo voy a hacer no quería estudiar a la noche, pero bueno, quiero hacerme ese tema de sí o sí, así que voy a estudiar a la noche. Y ya está, en plan, mañana he pasado todo de repaso. O sea, lo he hecho súper rápido y os prometo que he descansado bastante. Entonces, no sé muy bien cómo lo he hecho, porque son 40 temas, pero estoy contenta. A ver, ahora como me acuerdo, ¿sabes? Algunos temas sí que me los he ido repasando, pero la mayoría no. O sea, cuando he repasado, 7. Y sí, básicamente eso, estoy contenta. Ah, y también tema bienestar wow, wins y tal eh, terminé el libro de enero el otro día y he empezado otro pero bueno, ya hablaremos también de esto más adelante, me ha encantado el libro de enero o sea, es que pff. no sé cuándo hacer el vídeo de libros porque no lo sé, no sé cuándo hacerlo pero tengo muchas ganas de hacerlo, es que tengo muchas ideas muchas ideas para febrero y para marzo para youtube, o sea que Ay, qué ganas de verdad, eh, estoy tan contenta por terminar por fin exámenes, es que estoy tan cansada. A lo largo de estos años de carrera eh, he aprendido a no autoexigirme tanto, a ser más constante durante el curso para no agobiarme tanto al final también, a darme más descansos, a mantener el deporte, la lectura y muchísimos otros hábitos. Me hace ilusión como tener todo esto en Youtube, porque yo cuando veo mis vídeos, el primero porque a veces me los veo en plan a ver cómo era, que por cierto siento que físicamente he cambiado un montón. El pelo todavía me hace un montón, eso es verdad. Lo he hecho un poco de menos, el pelo largo, la verdad. Pero no sé, o sea... Como ver mi evolución, que me hace mucha ilusión. Y sé que todavía voy a crecer muchísimo más. O sea, siento que estos años he crecido mucho en el tema estudios. En lo que quiero centrarme a partir de ahora es en mantener lo que he conseguido. Y en mejorar tema bienestar y paz mental. Y es algo que realmente me apetece mucho hacerlo ahora. Y no me había apetecido tanto hacerlo hasta ahora, pero ahora... Sí, siento que es el momento, así que. creceremos juntas, chicas. Con perforación, con obstrucción, con fístulas. Perforación, obstrucción, fístulas, hemorragia. Perforación, obstrucción, fístulas y hemorragia. Obstrucción, o sea, oclusión es parcial. En dos tiempos, sí. En un tiempo. Si es completa en dos tiempos. No me lo creo. Ya es 27 de enero. Eh, son las 2. Menos 2 minutos. Cojo el bus ahí 20. Y tenemos el examen a las 3 y media. Y ya está. En plan, último día. Bueno, ha sido la última mañana de estudio de este cuatri. Último examen. Ahora a disfrutar. ¿Sabes qué? De verdad, eh. Tengo tantas ganas, este 4 ha sido tan duro, ha sido una locura. a y todo lo he llevado mejor que otros años porque al final es una carrera de fondo y te vas acostumbrando, ¿no? No te van a meter un cuarto en un primero porque es algo gradual, pero sí que es verdad que lo vas notando igualmente. Es que no quiero ni pensar lo que tiene que ser el MIR porque es que si vamos así dos, tres meses en plan a tope y, y es que el MIR son siete... O sea, yo no sé cómo voy a aguantar Voy a preparar el bolso Mirad por cierto que clip más mono Le he puesto porque están aquí mis esquemitas metidos Estoy muy emocionada por acabar O sea, tengo miedo de no concentrarme en el examen Por estar ya así de emocionada Pero sí, sí, me voy a concentrar pero me apetece mucho lo que he seguido a partir de ahora y también quería daros las gracias por haberme acompañado este cuatri y sobre todo esta etapa de exámenes. Me animáis un montón cuando enviáis mensajes, cuando me comentáis en los vídeos y cuando veo que, que os gusta y que, y que me acompañáis y que yo también os acompaño a vosotras. Eh, no sé, o sea, muchísimas gracias, de verdad que lo agradezco un montón y, y solo por eso merece la pena seguir aquí y de verdad, eh, mil gracias y después os cuento después del examen, ¿vale? Pero espero, que, espero liberar, la verdad. Hay que sacar un 6 también. Hola, acabo de llegar. Son como las... no sé si queráis, Las 6 y cuarto. Estoy muy cansada. Tengo ganas de llorar de la emoción que tengo. O sea, no me creo de verdad que hemos terminado. No me lo creo. Tengo como una tensión acumulada en el cuerpo. O sea... Nunca me había pasado esto, pero he estado como... Bueno, sí me había pasado, pero como no tanto. O sea, yo estudiando estaba con la pierna, en plan así, pero he estado así los dos meses. Tengo el cuerpo como súper intensión. Eh, siento que me, ha, me han consumido un montón los exámenes. Pero bueno, por fin se han terminado. Ha sido difícil el, el examen, me ha parecido muy difícil. <risa> eh, suelo tener bastante visión como para saber qué es importante y qué no. Y como que me estudio bien lo que creo que es importante y lo que no. Hay cosas que no me estudio y otras que me estudio más o menos. Pues esta vez siento que no he acertado casi nada. O sea, igual. Creo que puedo liberar, pero voy a andar justa. Tengo esperanzas. Solo he contestado, bueno, solo. He contestado 43 de 50. Me hubiera gustado contestar más, pero es que era jugármela. Y sé que tengo fijo 4 mal. O cinco ya no me acuerdo. Entonces tengo ahí un poco de miedo, ¿sabes? Pero, o si sea, tengo más margen de fallo. Pero mmm, tampoco mucho más. No sé, no sé. Una vez más, de verdad, gracias por estar ahí. Por eh, seguirme, por ver mis vídeos y, y por apoyarme y por todo. De verdad, mil gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo, que por fin no será de estudios. Creo que voy a estar una larga, larga, larga temporada sin subir nada de estudios mucho algo así light de organización pero en plan, cosas más dinámicas, menos eh, más motivadoras, ¿sabes? en plan, esto, esto es un sufrimiento yo quiero motivación ahora a disfrutar que toca y nos lo merecemos mucho todos <risa>